Y entonces voy a hablar de este tema de la meditación, lo que no es y lo que es, comenzando con esta historia, con esta hermosa historia de Buda y su discípulo Ananda. Buda y Ananda caminando un largo trecho en un día caluroso, eh, y ya Buda, entrado en años, se dirige a su discípulo Ananda y le dice, Ananda. ¿Si ¿Sí viste aquel río que cruzamos hace tiempo atrás? De aguas tan prístinas, de aguas tan puras, tengo sed. Toma mi cuenco, regrésate y tráeme un poco de agua, por favor. Y Ananda, por supuesto, con todas las ganas de satisfacer y complacer a su maestro, porque lo amaba muchísimo, fue lo más rápido que pudo hacia ese río que estaba cuadras atrás, y llegando ve pasar una carreta con caballos. Cuando llega a ese río, entonces ve esa agua toda revuelta, llena de hojas muertas, llena de lodo, de tierra. Y él mismo se dice, no le puedo llevar esto a mi maestro. Yo creo que más adelante daremos con otra, con otra fuente de agua. Se regresa de nuevo junto a su maestro y dirigiéndose a él le dijo, Maestro, no te traje esa agua que me pediste. No te la traje porque el agua estaba revuelta, porque había pasado una carreta y estaba toda sucia. Ananda le dice Buda: Soy tu maestro. Y si yo te digo que quiero beber de esa agua, es porque quiero beber. Solo siéntate al lado de ese río. Permite que esa agua, que esas hojas busquen y hallen el lugar que les corresponda y entonces hallarás esa agua que yo necesito. Por supuesto Ananda entonces se regresó y llegando de nuevo a ese río y viendo que esa agua aún seguía igual de revuelta, no se sumergió a correr la tierra, ni a correr las hojas, porque su maestro le había dicho, siéntate al costado. Y entonces se sentó, esperó, observó y meditó. Al poco tiempo, ese río recuperó esa pureza. Y entonces Ananda entendió que ese es el secreto de la meditación que para hallar de esa verdadera agua que satisface la sed interna debemos aprender a ser pacientes, debemos aprender a ser testigos, debemos aprender a, a no involucrarnos. Qué bonito, ¿no? Bueno, siguiendo entonces con esta plática y con este mate, y, y creo que habiendo ilustrado bastante bien lo que es la meditación, en esta historia muy bonita y muy, muy linda de Buda y de Ananda, voy a detallar entonces los puntos a los cuales voy a hacer referencia para poder comprender lo que no es la meditación. Punto uno. Así como hacen en los videos estos muy, muy fallos, ¿no? <ríe> Punto uno. La meditación no es religión. Por supuesto, a no confundirse, a no dejarse extraviar, a no dejarse perder por esos fanáticos, por esas personas que juzgan desde afuera y que sin comprender, sin entender y por supuesto, sin mucho menos experimentar, señalan a todo el tema de la meditación y a todas, todos los movimientos que tengan este ejercicio maravilloso dentro de sus prácticas como algo que te conduce y te conecta con las cosas más infernales y monstruosas eh, y eso no es así por supuesto que no es una religión porque en la meditación no hay dogmas no es una religión porque en la meditación no hay ritos no hay solemnidad y mucho menos no hay formalidades para meditar simplemente en cualquier momento y en cualquier lugar debemos aprender a relajarnos, a soltarnos e ir profundo así que no es una religión punto 2. La meditación no es concentración. Mucha gente dice, voy a meditar para poder concentrarme mucho mejor. Y no es que esté equivocado, no es que esté equivocado, porque en definitiva se logra la concentración. Pero yo no estoy enfocándome en una circunstancia, en una situación, en una imagen, no para nada. Simplemente observo, simplemente contemplo. Y luego voy a tener concentración a unos niveles excepcionales, pero no debo de concentrarme. Ese es el resultado de... Tercer punto. La meditación no es pensar en algo. La meditación, entonces, como dije hace un rato, no es sostener un pensamiento de manera intensa visualizándolo. No, todo lo contrario. La meditación es vaciarse, la meditación es ponerse fuera de la mente, fuera de los pensamientos. Así como Ananda se puso fuera de ese río que era la mente, así como vio que todas esas hojas y todas esas tierras fueron poco a poco hallando en el fondo el lugar que le correspondía y viendo que esas aguas empezaron a aclarar y a limpiar, así también la mente. Poco a poco los pensamientos van a ir desapareciendo. Van a encauzarse en la dirección que les corresponde. Y entonces la mente quedará prístina, quedará pura. Cuarto punto. La meditación no es solamente relajación. Hay muchas personas que dicen, voy a meditar para poder tranquilizarme, para poder relajarme, para poder soltarme. Sí, es verdad. Se llega a eso, así como a la concentración, pero no es solamente eso. La meditación es muchísimo más, como consecuencia luego llega a eso. La meditación entonces, si lo vamos adquiriendo como un hábito, como un ejercicio, como una práctica, entonces va a lograr cosas extraordinarias en nosotros. Tanto así, que ya nunca más nos vamos a volver a sentir alterados, estresados, Angustiados, nerviosos. ¿Mm? Quinto punto. <ríe> Me causa risa porque veo esos videos ¿no? de los jóvenes y, y van muy rápido, con mucha música y muy estridente. Digo, tal vez a mucha gente le gusta. ¿Mm? Pero bueno, la meditación no es tener ninguna intención. ¿Sí? No voy a meditar para poder lograr algo. No, ni siquiera poder iluminarme, ni siquiera poder alcanzar a la divinidad, a Buda, a Jesús, a lo que sea. No, la meditación entonces es un soltarse a sí mismo, es un desconectarse de todo. Es así como puedo alcanzar la verdadera meditación. Entonces, nada de intención. Sexto punto. La meditación no es petición, La meditación no es afirmación, no es decreto. La meditación no es nada que yo deba de estar generando con ímpetu. La meditación entonces es lo que venimos repitiendo. Es contemplar, es ser testigo, es mirar las cosas desde afuera. Y por último, séptimo punto, la meditación no es oración. Por favor, no confundan una cosa con la otra. Es verdad que es muy positivo orar, es verdad que es muy positivo pedir, es verdad que es muy positivo agradecer, pero la meditación no es eso. Estamos orando, estamos pidiendo, estamos agradeciendo, algo que es importante, pero la meditación corresponde a otro nivel. Es estar más allá de las palabras, es estar más allá de los pensamientos pensamientos que todos corresponden a este mundo y que por estar enganchado yo a este mundo, entonces no puedo ni me toca poder llegar a tener acceso a los mundos superiores. ¿Sí? Bueno, esa es la parte entonces que no es. Vamos a ver la parte que es. ¿Sí? Y esto es importante. La meditación por sobre todas las cosas es el arte de la atención consciente. Es el arte entonces de estar en el aquí y el ahora. Fíjense ustedes, por sobre todas las cosas. Y no hay nada más maravilloso que estar aquí y ahora, que estar consciente. Porque esas son las características fundamentales de una persona que realmente está viva. Segundo punto, la meditación es el despertador de un sueño profundo. ¿Sí? porque aunque no nos demos cuenta, aunque no lo aceptemos, aunque todavía no lo entendamos, realmente estamos en un sueño, realmente estamos atrapados de esta, en esta ilusión, estamos muy inconscientes, pero a medida que vamos trabajando en la meditación y conectando con el ser, trasladando esas energías que existen, en nosotros a niveles superiores nos vamos dando cuenta de que todo lo que observamos, vemos y vivimos y sentimos a nuestro alrededor no son algo que deben y tienen que tener poder sobre nosotros. ¿Sí? Tercer punto. La meditación es realmente una verdadera medicina. No por nada meditación y medicina, tienen la misma raíz, al igual que médico y medicamento. Es realmente todo un tratamiento que a nosotros nos va a llevar a esa sanación, a esa curación que necesitamos, porque si estamos inconscientes es porque estamos enfermos. Estamos en un estado prácticamente de desmayo y no nos hemos dado cuenta. Debemos de resurgir, debemos de revivir. Y la meditación es ese medicamento. El otro punto, ¿qué es la meditación? La meditación es aprender a establecerse en lo alto. Fíjense ustedes. Establecerse en lo alto significa entonces percibir que somos mucho más que este cuerpo físico. Que somos mucho más que materia. Y que hay un universo de cosas esperando por nosotros y son extraordinarias, y son mágicas. ¿Qué es la meditación? Entonces, la meditación también es algo que es divertido, es algo que eh, corresponde y pertenece a lo lúdico. Es todo un juego. Porque una vez que sentimos y vivimos sensaciones mucho más intensas que la que este mundo nos puede llegar a dar, entonces es realmente fascinante. Nos metemos en cada uno de estos ejercicios de meditación profunda, con esa actitud de niño, con esa actitud de pureza, de, de, de una condición en donde sabemos que en cualquier momento nos vamos a sorprender de lo maravilloso que podemos vivir, que podemos sentir. También es genialidad y es creatividad la meditación nos va dando tal lucidez, nos va dando tal inteligencia, nos va dando tal percepción y tal capacidad para poder resolucionar nuestra vida, tanto interna como externa. ¡Qué maravilloso! ¡Qué sorprendente! La meditación también es un darse cuenta de forma constante y de forma permanente. Y un darse cuenta pareciera que es algo simple, pero realmente... Lo menos, comun, lo menos común que podemos hallar en las personas. Tardan muchas veces las personas en poder comprender, asimilar y entender las cosas que les rodean. Y eso es porque vive tan ensimismado en un mundo caótico que eso de observar ya no se les da. Que eso de percibir, que eso de entender, que eso de comprender, de sensibilizarse con todo aquello que sucede, entonces se les ha alejado, ya están desconectados. Y el hecho de darse cuenta es algo mucho más difícil para ellos. La meditación, entonces, es realmente un salto evolutivo. La meditación, como es un volver al origen, como es un volver a aquello que es natural, es volver a la fuente, es volver a conectarse, eso nos produce ese salto que tanto necesitamos, porque si de algo padece esta humanidad y si, de, y si una enfermedad tiene, es justamente esa desconexión, es esa separación, es ese miedo que perdura de forma permanente y constante, puesto que se siente separado y el amor entonces se ha disuelto, ha disminuido en la persona, porque el amor es unidad. Y el miedo es desconexión, es separación. ¿sí? Entonces la meditación es una experiencia para descubrir que somos mucho más. La meditación es construir la energía interna o la fuerza de vida que existe en nosotros. Porque como somos mucho más que un cuerpo físico, somos energía. A medida que vamos entonces acumulando esa energía, esa sanación, esa fluidez, esa relajación, esa medicina en nuestro interior, todos nuestros cuerpos sutiles y nuestros cuerpos de luz, también llamados, se van completando, se van fortaleciendo, se van embelleciendo. Eso es la meditación. La meditación como punto 10 es moverse permanente y constantemente al presente, porque nuestra mente siempre vive del futuro al pasado, del pasado al futuro. Es su alimento para mantenerse en actividad. Es su alimento para mantenerse como protagonista de la vida. Y la meditación nos hace regresar a aquello que nosotros somos realmente, al ser. Y el ser necesita estar en el aquí y el ahora. Pero claro, es un constante y permanente tira y afloje. La mente que nos quiere llevar a ese tiempo pasado o a ese tiempo futuro y nosotros que debemos de ejercitarnos, que debemos de trabajar para movernos y situarnos en el único tiempo existente, al aquí y a la hora. Y la meditación también es pura libertad y pura dicha, ese como punto 11. A medida que me voy sintiendo yo cada vez más libre con respecto a que no tengo afectación con respecto a que las emociones y que los apegos y que todos los conflictos que puedo yo llegar a vivir a mi alrededor ya no me perturban, ya no me, no me engancho. Entonces voy sintiendo una enorme dicha, se va estableciendo en mí. Y ojo que la dicha es mucho más que la alegría. La dicha realmente es un estado y una condición que le corresponde y le pertenece al ser. Pero para eso debe de sentirse libre de ese ser. Y libre significa establecer completa y absoluta independencia de todo lo que sucede al exterior. La meditación entonces es llegar a lo sutil, es llegar a lo sensible, es llegar a los detalles. Así como se van afinando los sentidos del alma, así también se van afinando los sentidos del cuerpo. Entonces nos vamos a dar mucho más cuenta de lo que pasa y lo que sucede. Nos vamos a dar mucho más cuenta de aquello que está más allá de las palabras, de aquello que está más allá de lo que se puede escuchar y de lo que se puede ver. La meditación es, como próximo punto, un madurar, un aprender y un crecer constante y permanente. Eso es lo que se desata en nosotros. Cuando alcanzamos esos estados de meditación profunda, en donde las altas vibraciones comienzan a establecerse. Realmente entonces la meditación es sabiduría, es inteligencia, es verdad, es volver al origen. La meditación es un volver a renacer, poco a poco. Claro, como toda gestación lleva su tiempo. Pero debemos dedicarle ese tiempo y entonces volveremos a ser quienes somos realmente. La meditación, ya por último, es la expas expansión, realización. La meditación es unidad. Y como decían los griegos, la meditación es mistes. ¿Mistes? Eh, significa iniciado. Por eso nosotros nos llamamos en este, en este grupo manifestación mística. Místico, ¿Sí? su raíz tiene como palabra griega mistes, y es iniciado. E iniciado es aquel que se va descubriendo por dentro, como lo sugiere el prefijo in. ¿Mm? Entonces meditación es mistes, es un descubrirse por dentro. Y bueno, ya por último, quiero terminar con esta frase hermosa, también de Buda, que dice así. Ni siquiera un Dios podrá cambiar la victoria cuando te has derrotado a ti mismo. Y eso es la meditación. En donde ese ego, en donde ese falso yo, ya muere, ya se rinde, ya desaparece. Ahí está realmente un hecho y un acontecimiento que ningún Dios ya podrá cambiar. Esa derrota es la victoria del ser. Y Muchísimas gracias por, por acompañarme hasta este último minuto de Tomando Mate y Retomando Vida. Y nos vemos entonces hasta el próximo programa. Síganos todos los jueves y desde ya. Denle like, compartan y síganme escribiendo. ¿eh? Gracias. Chau, chau, chau.